Este es el segundo encuentro que realizamos en diálogo con las entidades locales. Eh, hemos tenido claro que el gobierno tenía que estar presente en el conjunto del territorio de Navarra. Y además, hemos practicado la cogobernanza estableciendo un diálogo directo con las administraciones locales o las administraciones supramunicipales. Esto no es una cuestión solo de discursos, es una cuestión que se acompaña de los hechos como la mejora de la financiación local que en esta zona ha aumentado en un 50% desde el año 2019 y hemos venido trabajando durante toda la legislatura en el plan del Pirineo que lo hemos dotado de 9 millones de euros. Y luego también hemos mejorado um, algo importante en eh, los servicios públicos porque va a estar en funcionamiento el nuevo instituto del Pirineo, bachillerato del Pirineo en, el, en Lumbier. Eh, vamos a tener también bueno pues inversiones en la zona, lo hemos hecho con Flamagás, con Maderguía y también el centro de biocombustibles, tres proyectos estratégicos que van a generar empleo y luego, por último, bueno pues eh, el tema de la vivienda es fundamental para la despoblación y aquí en la zona hemos reducido... El el módulo y hemos puesto a disposición 20 viviendas para el alquiler eh, social. Por lo tanto, estamos a favor del desarrollo del Pirineo, pero como digo, tenemos que seguir trabajando para mejorar esos servicios públicos y para combatir la despoblación. Gobierno de Navarra. Na